La situación política que vive el país, y es increíble como una problemática interna de un partido ha venido afectando eh, los diferentes sectores y el día a día de la vida nacional. ¿Tienen ustedes algunos días eh, que escuchan hablar de seguridad ciudadana, de la delincuencia en República no, Dominicana? O sea, es un tema que, si se quiere, claro, ha, sí, se, hemos, se ha quedado olvidado, política. producto de la política sí. y de las eh, iniciativas que se han tomado que no han rendido los, los resultados, que de hecho han sido muy pocas. Quiero rendir algunos informes que institutos como el Consejo eh, Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia con sede en México. Uh -huh. Él ofrece los datos. Este, este Consejo Ciudadano ofrece los datos de que para junio 2019, la República Dominicana figura entre las naciones del mundo con mayor seguridad. Estamos hablando de un Consejo Nacional que tiene que ver con la seguridad pública. Y dice que la República Dominicana, repito, eh, se encuentra entre las naciones entre las naciones del mundo con mayor seguridad. Estamos hablando de que no aparece en ningún ranking a nivel internacional y nosotros estamos entre esas 50. Y yo digo, bueno, pero qué bueno y, y que si esta información es así, de ciudades como eh, violentas. Otro de los aspectos que quiero citar, otro informe, este fue para junio de 2019 cuando se rinde esta información. Tenemos para el 2016, es para hacer la comparativa, para el 2016, el índice global Paz. Eh, para el 2016 decía y publica eh, BBC Mundo que coloca a la República Dominicana en la posición número 99 entre los países más violentos de América Latina. Estamos En ese momento estábamos por encima de Haití y por debajo de Brasil. En el 2016 estábamos en el sitial 99 como uno de los países más violentos. Según este Consejo Ciudadano, para el junio de 2019, en tres años, eh, esto no es así. Según un estudio que ofrece eh, la presidencia de la República, y dice, la mayor preocupación de los ciudadanos dominicanos es la inseguridad ciudadana. Un 74% le preocupa este tema por encima de la corrupción y otros tantos eh, importantes. Y ante todo esto, me gustaría citar de algunas de las políticas que se, ha venido, eh, que se han ido tomando como iniciativas para subsanar este mal. Para el 2004-2009, se aplica desde el gobierno de Leonel Fernández una serie de medidas para disminuir lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en nuestro país, con la delincuencia, entiéndase. ¿Recuerdan ustedes Barrio Seguro? ¿La modernización que planteara en el gobierno de Leonel Fernández de la Policía Nacional? ¿Recuerdan ustedes las Harleys? ¿Dónde están? están en como un, todo aquí. La, la alcancé a ver en un depósito de Amé en Santo Domingo. Y me dicen que hacen muy buen negocio los policías con las piezas. <risa> o sea, como Qué todo lo que, lo que pasa aquí, sin un control, sin una sistematicidad, sin mirar o medir los resultados luego de que esos planes se aplican. ¿Qué resultados tuvimos en el gobierno de Leonel Fernández en disminuir los temas de la inseguridad o la delincuencia en República Dominicana? Sería bueno hacernos esa pregunta. Uh -huh. Para el 2013, el actual gobierno del presidente Medina puso en marcha el sistema 91 que lo conocemos y que ha sido re recibido, pues, eh, con, con el, o sea, ha contado con el respaldo y, y con el pueblo y que se siente bien con esta iniciativa. Ciertamente hay muchas cosas que, que hay que hacerle todavía. Sí, porque lo lamentable de eso es que el sistema 911 es reactivo, sí, no, no, no, es no. no es preventivo. Y, a, y tenemos que trabajar en la prevención. Ni busca eh, disminuir lo que tiene que ver con los sistemas, con lo que tiene que ver con la inseguridad. Tenemos otro de los planes que, que puso en marcha el presidente Medina: vivir tranquilo. Este estaba integrado con lo, que tiene, con lo que tenía que ver con un plan de control de armas, un plan de registro, un sistema automatizado o un cruce de información para que las personas que han cometido actos delictivos solamente eh, con revisarlos. Ustedes recuerdan cuando se puso eh, un plan robot, podría decirle, a través de la procuraduría, donde... A través de o de manera automatizada, los policías con un aparato pueden chequear la cédula del ciudadano y saber eh, su, su, su estatus o si tiene, o sea, si ha tenido algún tipo de ficha y ese tipo de cosas, su récord criminal. ¿eh? O sea, y ante todo esto, también podemos recordar el plan de las, del patrullaje mixto. Que en diferentes momentos y sobre todo para hicieron la época de Navidad también como se tres aplica En los últimos años se hicieron como cuatro proyectos que se dieron cuarto y de todo y no funcionó. No, no lo vimos a No, no, no funcionaron. funcionaron. Solamente para se nada. inauguraron y. Porque ya. lo han hecho en base eh, basado en la improvisación. O sea, o sea Ni siquiera lo han estudiado. Y ante todo esto, nosotros debemos de pensar, quise ofrecer algunos datos para ver cómo estamos nosotros, según estos rankings internacionales, que se hacen, cómo estamos nosotros a nivel. Eh, o en la comparativa con otros países de América Latina y el mundo. Para 2016 estamos en el puesto 99, según este, este, esta información que se nos ofrece a través de BBC Mundo. Para el 2019, según el Consejo Ciudadano, esta entidad mexicana, estamos en el puesto número 50 y con, un, con uno de los países donde hay menos eh, inseguridad. Ante todo esto nos preguntamos y le preguntamos a los amigos televidentes. ¿Nos sentimos nosotros con la suficiente seguridad de salir a las calles a caminar en las noches? ¿Se siente usted seguro de salir a las 9 de la noche, a las 8 eh, por las calles de San Francisco de Macorís? ¿De andar con el celular, con la motocicleta, con la cartera en la mano? ¿Sentimos nosotros... Que alguna de estas medidas que desde el 2004 a la fecha han arrojado algún tipo de resultados que diga sí, pero el patrullaje mixto disminuye. No disminuye porque es que son medidas del momento. No son planes sistemáticos. No son planes que se han hecho pensando en que cada cierto tiempo habrá una evaluación para medir si ciertamente ha disminuido la delincuencia en República Dominicana. ¿Se está haciendo esto o se hizo cuando se aplicaron? Y me gustaría escuchar al, al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional y a todos los organismos de seguridad de la República Dominicana hablar del tema de la inseguridad. Un aporte ahí, eh, Carolina. Le compartí a los muchachos una información que publica el presidente eh, Nayib Bukele. Donde él establece que en el día de ayer, 29, no, el 29 de octubre, no ayer, sino Antes el día de ayer ajá, eh, se cerró sin homicidios en ese país. ¿Eh, ¿Para qué fecha el, el eh, En el eh, día. Eh, ajá, del día. Por ejemplo, la policía informó que cerraron sin homicidios. Estamos hablando de que Nayib Bukele es el presidente de uno de los países más violentos del mundo. Habría que ver cuáles son las políticas que están eh, trazando. Habría que ¿Eh? ver qué están haciendo en ese el, sentido. Estamos hablando, de, estamos hablando de un país donde, donde, sí. donde opera la, la, la, la Mara Maras. Salvatrucha. Las Maras. Son de los países más violentos del mundo y que el 29 cerró sin homicidio. Ahí está la, la información es del presidente. Es el 2019 podía... cerró. Eh, no, no. Me, la, se al, se día, al día, el día. Ellos le da, dan seguimiento día a día okay. a, la, a, la, a, la, a los homicidios. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer como país? Ir a investigar eh, allá... Eh, con allí Bukele, cuál es la, la, la metodología que le está utilizando e implementarla aquí si aplica en este país. Mira, ante todo esto y cerrando estos dos minutos que nos quedan, nosotros entiendo que necesitamos, ya el gobierno, el presidente Medina le queda poco tiempo, le queda poco tiempo porque esperemos que no continúe, pero ya su mandato no, no terminará en unos meses. No tenemos esperanza de que se aplique algún plan. Para la reducción de la delincuencia en la República Dominicana. O sea, uno de los derechos fundamentales del ciudadano es tener la libertad de poder andar por sus calles. Y nosotros no la tenemos. No la tenemos ¿por qué? Porque no tenemos la garantía de que no se nos vaya a dañar en las calles. No tenemos la garantía de que no se nos van a llevar nuestras, nuestras cosas, nuestras pertenencias. De que usted no va a ser víctima de un atraco. No tenemos esa garantía. ¿Tú te atreves a caminar a las 10 de la noche por no, la calle? No. ¿Tú te atreves a hacerlo, Jerry? Yo sé que no, a nosotros no, no quiere mucha ¿Usted gente. ¿Usted se atreve a hacerlo? De todos los no, tratos lo... sociales, pero eh, exponerse así, hay muchachos jóvenes que no conocen y, y no sí, saben pero, quién. Y, y sí, Es decir, pero, están dedicados y, a esa mala vida. Y, y, lamentablemente, sí, y, y la parte que, que resalto es, o sea, no es tanto si conocen o no, o sea, es que ese es el día a día de las calles. En la calle. Entonces, ante todo esto, nosotros cerrará este año, no tenemos informe, tú buscas las informaciones y no hay un informe que te diga cómo está la República Dominicana. Estamos ocupados de otra cosa. Sí. ¿Cuáles son las mediciones que te dicen, mira, nosotros hicimos estos trabajos de seguridad? Esto hizo que disminuyeran disminuyera algunos aspectos. Le quedan unos meses al presidente Medina y no van a hacer nada porque solo están inmicuidos en lo que tiene que ver con las diabluras políticas, con esos acuerdos políticos. Que van a hacer. ¿Qué van a hacer para poder permanecer en el poder y no enfocarse en lo que tienen que hacer? ¿Qué disminuir y dar respuesta ayer ya? A las necesidades básicas de nuestro país, como es la seguridad. No es tan importante que es que el artículo 8 de la Constitución, Vamos a, a, para que ellos lo lean, la, la, allá en, en el Palacio Nacional y, y, y en todo el Estado de, de la República Dominicana, en la que la función del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona. Ahí está seguridad, ¿verdad? que está la dignidad, que está salud bien, educación. Salud, educación. Coño, vamos a con eso a la gente y con eso resolvemos los problemas. Bueno. Si nos enfocamos en ese artículo de la Constitución, que es la protección efectiva de los derechos de las personas se resuelve todo. Ese es el manual de procedimiento Claro, esencial. vamos a utilizar la Constitución de por Dios. O sea, esa, es que no se trata, si fuera de usarla, ayer es que el no interés no está. Aplicarla, aplicarla. Es que no hay un interés de aplicarla. No, no, o sea, no, lo, no, nunca, tampoco. no lo ha habido, sí, no lo ha, no lo ha habido. Por eso estoy dando datos desde fechas muchos años atrás. No era sí. el presidente Medina, cuando el presidente Fernández, cuando Hipólito Mejía. ¿Qué vamos a esperar para las elecciones que vienen? Un lío. Vámonos a la bueno, pausa. Muchas gracias. Un lío.